En este video de hoy voy a pasar 24 horas cuando solo un con con configure eso es muy gay. lo sé la ruleta me lo dijo la ruleta me lo dijo ajá la ruleta me lo dijo a ver qué to Raj, Raj. te tocará Te toca. San. San Valentín Te tocará San Valentín, -co? San Valentín. Valentín con Screech. ¡Despierte! Ok, ay, no. Lo mismo digo. Lo mismo digo. Sí. Parece muy turbio estar en San Valentín. Pero es un reto. Como digo, Hugo. Bueno. ¿A qué lugar iremos, figure? Repito la esquina ahora que me doy cuenta. Aún está restaurante solo para chicos. <tose> Los dos se van de paseo. Bueno, esto solo es por San Valentín. Y ojo, este video solo es... Eh, especial San Valentín porque no tuve que para por San así que se San Valentín. Uuuh. Igual es horario. Ok, aquí estamos. Haciendo... ...de censura. Gente. Gente, ¿qué? Gente, tu vieja. Guarden las skins. Ah, 0, 0, 0. Name. Listo. La guardé, listo ya. Ponte los pasos. Ah, guacho. Ah, ok, ya. Vamos a hacer la comida. Yo voy a poner. Esta es mi comida. Ay, el es que figure el que comida. Ya. Ahora le. Figure. Arte, fácil, fácil. Le di algo. Fi F. Y figure. ¿Por qué figure. Figure. Figure. Mira, mira, mira, tira. Figure. Le toca la. la salchicha la toca la salchicha y cómo te va hoy sé que está tuyo pero solo es un reto que me hice a mí mismo y cómo te va hoy Es un reto así que no crean que turbio no creo arena en los comentarios bien pero por que tengo salsa negra En... sal. ¡Ah, no! Me, me, me roban la casa fuerte. No, este tipo está pelotudo. ¡En serio! ¡En serio ya! Alguien dirá algo romántico. Suena musiquita romántica. ¿Alguien quiere decir algo? No sé, sé que se te censuró. ¿Alguien quiere decir algo romántico? Se te censuró el tico. Sí, sí, sí, sí, sí. Hay que, hay que cantar, hay que cantar. Dios está aquí. Dios está aquí. Dios está aquí. Son, ¿Son para. Son para mí. No, este tipo está de tres No, en serio, eh, eh, ¿cómo puedo? Eh, chicos, a mí me puede decir cómo puedo desactivar la cosa esta, mira. Gracias, gracias, gracias, bueno, mira. No. Eh, no para mí, Gracias. Para... A ver. ¡Ojo! Tás un reto que me cree eh. Así que no la creen como, como figurex. que sí, eso es existe. El twitch hay que recoger a Screech. La boda. La boda. Tu, tu, tu. Tu, tu, tu, tu. ¿A dónde haremos la boda? Yo sé dónde haremos la boda. La boda. Se nos murió el Ratch. Se nos murió el Ratch. La boda de... La boda... La boda de Siki Figure en el cementerio. Yo hacer el, el cementerio para hacer algo más genial. A viste de blanco. Ok, yo también me voy a poner ropa elegante. A ver, ropa elegante. <risa> Ay, le voy a arruinar su vida. A ver, voy a No, dos pe... No, me caí, me caí. Mira, mira, mira. A ver, ropa de mujer. Eh, dónde está? La ropa de mujer oh. romántica. ¿Dónde está la ruba? La. Me, me, me, me le, Listo. Tín, tín. Marido. Monio y Sick. <ríe> trato Monio y Sick. A ver, corte, corte. Muah. Muah. Muah. Muah. Listo, ya Ya Entonces figure. Figure sí. qué? figure qué? figure qué? figure qué? ¿Aceptas la... a la cosa fea de salidor? C. C. C. ¿Aceptas la figura? Voy a decir... que... Tarde, ahora voy a sacar el plano del video Voy a sacar lo que verdaderamente iba a hacer en el video Voy a decir que... No, me caso con Ratch No, me caso con Ratch No, me caso con Ratch no, Listo ya, listo ya, viva los novios, ya ah, Y tú, y tú, y tú Vete a la mierda, vete a la mierda, vete a la mierda Vete a la mierda Ay, ah, ah. Vámonos, vámonos fíjole. Listo ya, boda aceptada Listo Listo, boda aceptada Listo, chao, esto, esto fue la boda Aceptada, gracias por ver este video, chao Este es el reto que hice eh, Al final salió, salió Salió, salió tu, ya, chao